Familiares del nombrado Freddy Reynoso, quien murió el pasado martes dentro del centro de corrección y rehabilitación de Vistal Valle, donde cumplía prisión preventiva por supuestamente violencia de género, presentaron este miércoles un audio donde alegadamente la mujer que puso tras las rejas a su pariente los amenazaba de muerte. Y le dice a Divina que si ella quieren verse conmigo, que yo, ellas saben dónde yo vivo y que yo sé dónde ella viven allá también en la capital. Que en cualquier momento de esto nos juntamos porque yo con esa no me voy a quedar y es que hagan lo que ella quiera, que pongan querella, que hagan lo que le da la gana, porque yo soy una mujer y soy responsable de lo que yo digo y de lo que hago. Tú se la pones esa nota de moñito a ella para que ella le escuche, esa choera, que parecen más campesina que nosotros, los de aquí de San Francisco de Macorís, que dicen que nosotros somos campesinos. Ellas son más campesinas que nosotros. Esa ratrera. Ella, lo que, ella tenía que soltarme entonces divina también se me reveló divina esa, esa cristiana de la secreta sacó inúa también que sea otra también que haga lo que le dé su m que como ellos me dijeron a mí que lo que quise hacer Elsa Reynoso expresó que someterá la justicia a la nombrada Elizabeth por presentarse al velorio de su pariente armada con un cuchillo y amenazarla de muerte ella ella se dirigió hacia mí porque cuando ella vino, que vino con una servillana, yo estaba ahí, no me estaba dando cuenta, yo estaba llorando, yo me paré, entonces eh, mi hermana la vio como que ya estaba con una, con algo, entonces mi hermana cogió un palo para defenderse. Entonces yo me metí en el medio y le dije entonces, pues vete, déjame los niños aquí y vete, porque para que no haya problema. Entonces ella se reveló que ya lo que quería era pelear. Entonces yo le dije a ella que dejara qué eso era, así. Era que ella quería agredir. Que eh, a ella mi hermana. Entonces ella. yo le dije a ella que dejara eso así, que se fuera, y que se fuera, y ella lo que quería era pelear, entonces yo le dije, pues tú quieres pelear, porque entonces, si yo hubiese sido otra, la dejo que le den, porque aquí había una hermana dolida, y podía no darle, para que ella esté haciendo eso, y aquí todos los que estamos aquí somos familiares, si, bien, si hubiésemos querido darle y matarla, aquí la habían matado, porque ella entró y llegó hasta donde está la caja del muerto, entonces, ella no puede decir, incluso ella no debió ni de venir. Aunque la manden a buscar, porque yo en ningún momento la mandé a buscar a ella, ella no, ni, ni debió de venir. Porque en qué cabeza le cabe a ella que mete a mi hermano preso, se muere mi hermano porque está preso, porque ella lo mete preso, entonces encima de eso viene al velorio. ¿Tiene lógica eso que ella venga? A algo vino ella entonces. Freddy Reynoso murió supuestamente por diabetes dentro de la cárcel y era velado en su residencia en el sector Hermanas Mirabal de esta ciudad de San Francisco de Macorís. INTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.